Situación en tu casa. ¿Viene la ex? No. Hola, yo soy Valer. Yo soy Sofi. Hoy tenemos una reacción muy pedida de nuevo. Vamos a estar reaccionando a nuestra querida doctora Carrina de Luca y a Daniel. Bueno, no, en realidad no. iba a decir a Daniel Sabre, pero no. No, no, no, no. no. Y a Maya, no, Maya no. y Karina. Uh -huh. Ahora, a la temporada 4 de Station 19, solo les quiero decir algo desde ya: que viene un altísimo, altísimo spoiler de Grey's Anatomy. Así que si no viste la última. Temporada de Race Anatomy, no mires este video Alto spoiler alert, te lo estamos avisando y te recuerdo que podés suscribirte al canal, que eso ayuda un montón. Que prenda la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video y no te pierdas nuestras reacciones. Y por último, podés hacerte miembro, miembra y podés ayudar a que el canal siga creciendo y convertirte en productor o productora de nuestro contenido. ¡Muy lindo! Recuerden que ayuda muchísimo el contenido, va a seguir siendo siempre gratuito, pero bueno, cada miembra ayuda <risa> eh, Así que bueno, ¿estás lista para empezar? No, pero ya ese tacte sobre la doctora Carrena Teluca. Me... Siempre que la doctora Karina De Luca esté en este canal, siempre va a ser lindo ¿Verdad, mi amor? Siempre, doctora bueno. Karina De Luca Y si te quieres hacer miembro, recuerda que puedes hacerlo a través de tu laptop, tu computadora o tu teléfono Android El iPhone no tiene la posibilidad de entrar directamente y hacerte miembro Y si te quieres hacer miembro desde el iPhone, tenés el link ahí abajo en la descripción del video Va a estar el link, va ¿Qué You are eres... Ok, básicamente entendimos. Situación actual, estamos en esta situación. Ellas hace tres meses que no se ven. Tres meses que no se ven. No, perdón, perdón, perdón, pero inventé tres semanas que no ah, se ven. Ah, bueno, igual tres semanas. Y ahora vas a entender por qué. Captain, tú sabes that, right? Me parece que podrías venir y visitarme al trabajo. work? a estar Bueno, por supuesto, Maya quiere que la visite, que la circunstancia Es la que estamos viviendo todos sí, hoy. Todo y esto es lo último, okay. lo último, lo último, lo último. Es la última okay, que por ahora Okay. que Okay, oh, well, this is torture It's been three weeks now Ahí está ¿Te das cuenta? Se empieza a quejar ¡Hace ¿Qué? cuenta. No le está gustando, no le está gustando nada. No, mamá, si mi boss is sí, no ve a su esposo, no voy a ver a mi Está hablando de Bailey, porque Bailey no ve al marido, entonces, ¿por qué yo voy a ver? Como que quiere hacer como, quiere hacer una letra y está perfecto, que se cuide. para el marido de casa. Bailey trabaja con ella. El eh, marido de Bailey trabaja en... Mimi, no sé, no estamos mirando Grace Anatomy. No le no importa, pero es un crossover. Ella está, en, no es, es, lo sé. Está en el Grace Loan Memorial, así que no lo sé. es importante no lo sé. saberlo. Escúchame, déjame en bueno, los comentarios si sabes. Es esta data que estoy preguntando porque para mí es muy importante para mí para mí sí eh, no es seguro y sospecho imposible es muy fuerte igual ya tiene ganas la doctora como, tiene razón mandato a bombero para apagate el fuego sola qué responsable que sos doctora muy bien imposible no sé, un poco ¿Imposible? imposible doctora imposible me encanta. Como my other job. El, o sea, el trabajo que no es con ella, el trabajo, entendiste, es su trabajo. El de verdad, pero. No es un trabajo la doctora. Bueno, pero ella lo pone como. Es algo de humor. me Voy. hospital, Nada, bueno eso, que está buenísimo que por lo menos le me metan un poco de humor a todo sí, toda la el verdad en toda esta situación. En toda esta situación. Bueno, ¿seguimos? Sí, por favor. Bueno, vos pensás esto. Sí. Ellas se reconciliaron. Eso fue lo último que vimos, viste que ellas se, se miran, estaba teniendo, sí. te acordás. Bueno, sí. de ahí viene todo el lío. Entonces es como que pudieron estar juntas muy poquito posterior a eso. ¿entendés? Igual para que vos lo recuerdes, te voy a dejar acá una tarjetita para que lo vayas a ver, la reacción que hicimos para que puedas seguir con nuestra reacción de esta pareja. Oso. Awesome. Está demasiado buena. ¡Ayuda, de sorpresa. Oh, Voy a llorar. No, no, no. Todavía no, porque falta un montón. No arranques ahora, porque esto te digo, es muy lindo. Ay, está linda. Estamos enamoradas. Estamos de doctora... enamoradas de la doctora Carolina. Okay. Está clarísimo. Está clarísimo, no hay duda. No y si no viste la entrevista que le hicimos, te la dejamos. Sonó justo. Ahí. Te la dejamos ahí. Ay, oh, se pone la cuida. Está muy bien. Aquí really I'm I'm Están guessing. Guessing. Oh. las dos cansadas, la doctora y la bombera. Tan la doctora y la bombera cansadas. No sé si te vas a poder resistir, quiero decirlo. Ay. No ves, es que, que me, me emociona porque están re enamoradas, hace un montón que no se ven, no se pueden Entonces, se cuidan tocar, todavía. porque se están cuidando. Son prudentes, las, las amo. ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Ah! Qué impulsiva. La amo. Quarantining is basically just moving in together. En cuarentena. el I don't qué cosa más linda. real. Y la cara. No No te mudes, muerte con nosotras a Buenos Aires. <risa> doctora. doctora. Días juntos, desde pero... Ok, ahí está, wow. le está explicando, le está explicando. Bueno, yo sé que esto es reciente, pero... Está explicando, para mí está perfecto, pero no le no recuerde lo que le hizo. ¿Vos por qué estás indignada todavía? I'm that me you. Ay, qué lindas que son. ¿Eh? ¿Qué le va a decir, Dali? Me engañaste, doctora Carrina de Luca. ¿Qué haces con la bombera? Te amo. ¿Qué son? ¿Pasajes de avión? No, mi amor, son los hisopados ¡Ah! Que se van a isopar y luego se van a ir juntas. A ver si pueden besar, supongo. ¿Hace inmediato? ¿Hay sopados inmediatos? Quiero uno. Quiero varios. Quiero comprarme varios. Basta, mi amor. Dale. Todo, todo, no, no. todo lo que dice es sexy Es verdad que todo es sexy Eso sí. Ella lo hace sonar sexy Eso sí, ahora, que te metan el tronco ese en la nariz No, no. Ay, qué lindas que son ¿Entendés? Se levanta a la mañana y la doctora está haciendo French toast Italian toast Italian French tostada italiana Bueno basta, no te calientes tanto vos, eh. Que te voy a dar un soplamoco Que te voy a dar un chichazo ¿Cómo no decir Que nada? bueno, que me voy a ir ¿Por qué te vas a ir? Porque estoy celosa de la no, doctora No, ¿cómo te la de la Taxi Taxi, muy tóxica Ay no, no, mirar a la doctora haciéndote la tostada italiana No seas tóxica Bueno, eh make a shake ¡Es nuestra! Soltala. ¡Es nuestra! ¡Varrala! ¡Varrala! ¡Varrala! Ay, no, yo las amo. Míralas, qué lindas que son. No sí, pueden sí, ser sí. más lindas, posta, eh. Posta que no pueden ser más lindas, mm. okay, No, no, no. Te equivocaste, bombero Maya se llama. ¿Qué decís? Eh, tostada italiana a la mañana o una buena revolcada. Revolcada con la tostada. <risa> Ay, frase triste, va. Sí, bueno, se entiende, pero bueno, están, están acá, acá, están conviviendo. Para detalle. Mira ya, el, igual yo sé que buongiorno. esto no es investiga, pero mira, "Buongiorno" dice allá el Qué lindas. Na tiene un problema de idioma, también me encanta. Las amo. De repente No, mi amor, ya está, basta de ser cerosa. Es una pareja hermosa. Es de ficción, por eso. Y bueno, mi amor es de ficción también. <risa> Divinas, amén. Más allá de la placa de spoiler alert, te lo vuelvo a decir, Andate, pone pausa en este momento y si querés adelantar, pero después no te quejes y nos pongas en hacer los comentarios que por qué o no, no. Spoiler alert, no quiero ver un comentario diciendo que spoileamos esta serie. Karina en la ducha. ¿Por qué? Ahora vas a saber. Mm. Maya está como más protectora, ¿viste? Mm. Y bueno, ya era hora. Era ahora ¿no? Hey. Como que le está diciendo que es menos loco que haberla visto tirada en el pasillo a las 3 de la mañana. Mm. No me gusta. To... you want to Or the couch and the ¿Qué está pasando? Sophie todavía no sabe lo que está pasando. No. Está muy angustiada, está muy, muy, muy oh, angustiada. ¡Oh no! ¿Pensás que puede estar pasando? Hey, ¿Algún pariente está enfermo? A ver. So tired, no, no, mira qué actriz. Mm. Míralo. no, no, es increíble. shower. Ay Dios, bueno, así estamos todos. todos. Mm -hmm. to mm, entonces, mm -hmm. Okay. dale la almohada. Sí mal. Sí. Qué linda que es como actriz. Es increíble. ¿eh? Your brother died. Krina, you're allowed to wake up the Se murió de Luca. ¿Qué? Sí, no grites, no grites. Se murió de Luca. Eso pasó. ¿Podrías miseria? Ya sé. Bueno, te avisé. Te podrías haber ido, pero te quedaste a verlo. didn't que was nice scream O sea, ¿Qué no es básicamente lo mataron en una situación donde le clavaron un cuchillo porque estaba persiguiendo a una traficante de traficante de niños. Sí, de human trafficking, Sí, sí, de, de, kids, sí pero de chicos. Sí, sí, chiques, sí, chicas. sí, porque yo había visto un capítulo. En los últimos bueno, capítulos es aga, cierto, él es había eso. descubierto una. Eso, bueno, le, le clavan un cuchillo. Oh, no. Bueno. Pero todo porque en realidad ella se siente culpable porque. No él... le creyeron. No, no, no, porque ella como que fue con él sin la policía, una cosa media así. Pero bueno, eso ya lo verán en el capítulo de Iris Anatomy. <tose> voy a llorar. Ay, pobrecita. No, no, es terrible, es terrible. Terrible. Ay, no. Pero me gusta, ¿sabes? Que esta postura de Maya es súper linda, esta postura de Maya, donde la cuida, la protege, la deja que. Por fin, porque la verdad es re duro la vida de un médico más en estas situaciones. Y más si se te muere un hermano. Es muy soft. Es muy soft. Es muy soft. Es muy ella está un tiempo largo así o sea un, un buen tiempo así muy mal sin poder como estar abrazándose sin poder estar en, en ningún lugar lado. suave porque como que todo la hace llorar y llega el día en el que finalmente pasa esta bomba explosiva Maya no sabe cómo ayudarla, le intenta ayudar de un montón de maneras y esto se le ocurre para ver si la puede terminar de liberar la angustia esa que tiene. Maya, no soy un niño, no necesito un Maya! ¡Ay, qué fuerte, ¿no? ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No puedo hacerlo. Por favor, observen mucho estas dos actrices. ¡Qué actrices y actrices que son! mira el compromiso. Eh, quiero entrevistarla a la rubia. yo estamos en eso. Le mandé varios mensajes, no contesto. Ay. Ay. Pone. Voy a Ay, llorar. Por favor, sí, es muy, Uf, estoy muy transpirando. fuerte. No puedo llorar y transpiro Es muy fuerte. Dale. ¡Qué angustia, Dios mío! ¡Qué angustia! Ahí va, pero finalmente, como que pudo sacar algo. Sí, ¿no? Y finalmente la ve durmiendo en la cama. Pudo dormir pobrecita, en la cama. ¡Está Estamos destruidas. Es como la cuida, mimi. sí, obvio. Mirá como la abrazo. Como yo como te la cuidé la... cuando te hiciste eso. Sí, siempre me cuidaste así. Y yo siempre te cuido así. ¿Querés más a la doctora que a mí? Ay, mi amor, qué tóxica no. Sí se relajó ay bueno esta escena que viene se te van a caer las medias vino su amiga íntima amiga de la facultad de Italia a verla porque no vino de Italia creo que está cerca ahí en algún estado la viene a ver eran súper amigas bueno y la viene a visitar pasa esto a la mañana Sí, sí. sí. sí. yo me sí. venir aquí sí. vamos a jugar. café sí. le encanta su café y cabe aclarar que el café de Maya no le gusta para ¿ok? <risa> ok perfecto, perfecto. You're gonna have to, to teach me your, your secret. literal milk, milk. I have. I failed del, at doing that. You, you put Es muy fuerte. Es muy bonita. También. Es muy bonita y es muy forra. <laughs> sí, sí. sí. ¿Qué quién es esta? esta Gabriela, ¡English, please. Ok, ¡Maya! ¡Claro! ¡La mina habla italiano para que la otra no entienda! ¡Le se pincha se todos los roma. botones! ¡Le pincha todos <laughs> los botones! ¡Le pincha todos los botones! You live with an Italian woman and you don't speak, speak Italian... ¡Scusa, oh, pero! Eh, 10 es 10 puntos me. menos! Eh? ¡Oh! ¡10 puntos menos! ¡10 puntos menos! ¡Le dijo! I'm learning. It's just... just slow. It's okay. Mm -hmm. No ve la harina. Pobre Maya, o sea, está en su casa faltando el respeto. <risa> Para mí le gusta la amiga porque si no no está tan así. She's, She's looking for flour. Okay. I got it. It's, It's right here. here. Flour. Qué actitud. Qué actitud, no. Muy muy fuerte. Estás en la casa. ¿Estás en la casa? O sea, ubícate. Ah, no how to speak English. Gracias. Gracias. Le, pata oh, le patata. A le patata. Ahora le hice parte que le dice, "Yo sé hablar inglés. Thank you." No. ¿Quién hace eso? Y bueno, ella. Uh, potatoes. Ah, uh, uh, yeah, potatoes. Cool. Oh, uh, yeah. Potato oh, Maya. No, no Maya, lo más. Va a ser <tose> ñoqui seguro. Mandando harina <tose> <ron>. y papa ñoqui. <tose> <gnocchi. tose> <tose> <tose> <tose> <tose> so you guys grew up together? Oh god. Grew up together? Eh, uh, no, we're friends only since somos amigos. Acá hubo un college something. Acá hubo alimentos. Sí, eso también, pero. me hemos faltado que tanto ¿Qué? Situación en tu casa. ¿Tiene la ex? No. Te la mata. Y te hace todo esto porque no, no. De más. Qué irrespetuosa. O sea, y esto no es tóxico no tóxico. Y respetuosa. Ser respetuosa. Total. Yeah, yeah, the, uh, yeah, yeah no, no, I got, yeah, got yeah, that one. I no, Remember that one. Claro, esa palabra sí se le iba decir. Por favor. Mm, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, la cara de orto no, Sí, yo también Olvidate, esa cara de en... A mí me pasó algo parecido con vos. Pero yo me reí. ¿Cuándo? Cuando fuimos a California. En la playa. Puede ser. Pero yo, sí, yo bueno, la agarré y me la dije, ¿Vos tal cosa con esta amiga tuya. Eh, puede ser. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero pasa que... Bueno, no, no, no voy a hablar más porque no quiero exponer a la persona. No, obvio. <risa> Bueno, sí, ella enojada le miente se va a ver con Jack el ex, pero no pasa nada. Y no, ya te diste cuenta que es retorta la chica. No, igual de todas maneras, si tienes una relación seria y una relación firme, no te dan miedo esas cosas. I am threatened by you and Gabriela. Y sí, está bien, te trató mal, te faltó respeto en tu casa, y eh, dijo lo lindo que lo hacían, cuántas veces lo hacían, sí, nadie desubicada ubicada. es mi amiga. No, me está siendo muy naive está bien la está cuidando la niña o sea es muy forra lo que hizo pero en realidad está bien para igual ellos, quiero amiga. decir algo sí. se viene un quilombo no no no estamos estamos casi terminando no no no se va a venir ah, oye, sí, a así que vamos a seguir reaccionando a, a, esto. Esto. a futuro a futuro sí sí porque esto se viene I mean, past few weeks. No está bien que se lo diga. Obvio. O sea, es la base de comunicación. Obvio. Mm. Us. I mean... a veces sé lo que vas a decir. Sometimes I know what you're going say just by how you crinkle your left eyebrow and it's... Le está diciendo lo lindo que es la convivencia. Never had before, but you and Gabrielle have never even really. No tenían sexo, te dijo. and you still seem to have this short hand i mean you literally speak this... ay por favor y bueno nadie como con maya igual no way no one tried her for years it's it's like igual la estás picando pero igual es verdad que hablan italiano hablan la misma no. le habló en italiano cuando yo no entendía sí. short hand that you have with jack talking about air hoses and in leather try no, that what's just... okay, different y hora? otra siempre le da, le da vuelta a todo no sé cómo hace pero le da vuelta a todo right yeah, he is different What you and I ah. is ah, oh, wow, fantastico. Ah, es <laughs> fantástico, doctora. My it's hours. ¿Qué pasa? Me emocioné Oh, no. It's ours Ay, qué lindas. Ah. Es muy lindo lo que dicen. ¿Viste que tienen diferencia de altura como vos y yo? Sí, estoy muy emocionada. Si querés, Me te... Si las si querés las te, te, te voy a, a escúchame, Te propongo ir a la cosa de bomberos y prendo la sirena y gritás no, no. <ríe> Quiero agradecerles de todo corazón a Isabela, que nos mandó el mail con todas las escenas, el orden, me dio una explicación espectacular. Y los créditos son para natp 1 en YouTube, que tiene todos estos videos y pudo como ponerlos todos juntitos. Así que gracias por eso, les agradecemos un montón. Si no fuera por ti, no haríamos esta reacción. ¡Nah!